Ah, Fabio. Ron, No, no, <laughs> Que la muy You come in the guy. vale vale espera está bien está bien No no bien ¿no? No, no, no, no, no, no, bien está bien No ¿no? No, no, no no? no que el anterior creo que me coloco una. Es, es que me la daba, diría que eh, como lo mate eso ahora ¿sí? Por eso, pero bueno, nos movemos menos. ¡Gracias! Bueno, sí. Ahora, ahora veremos cómo hacemos la tope a ¿no? Tenemos la cúpula y tenemos... ¿Te Esas son las poquitas Es un tipo color ¿Tú A punto que iba a panura el loquium, aquí no vale para nada, ¿no? Sí, sí, sí. sí. el poco más. Bueno, uh, uh, Bueno, creo que no va a ver. No, te da, te da. porque qué no le llegan las cura en nunca, tío? Porque es malo. como me gusta más, cuando nos quedamos así, ¿eh? Ahora <risa> tenía replay, ¿sabes? Sí, y además, además los <risa> dos, porque si es que después... Dos, sí. y después sí, se, se no, puso... No, A ver, por mi parte. Pero está muy bien que digas que está hecho puerta, pero... Si alguien nos lleva ese... ...el Bueno. A la vista está que no hace el caso. <risas> no sé, wow. Yo voy 460 y de a... La no que hacer esta parte de que no tiene que cruzar un puerta ni flash malvado. Tiene un cuerno en la cabeza, tío, No, Vamos tú a. Oh, por el metro. Por el metro. Vamos a subir arriba. una? ¿Por qué no puedo dejar el desde aquí arriba? Tío, tenemos que Es Yo no veo, no veo. <ríe> Joder. Vamos <ríe> a de la mano No, no, no, no, no, a no, no, te no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Qué es que los dos tambaites han sido ¡De puta! que he No, no, no, no. Vale, que te el, el número. Vengo, no importa. Correcto. El que tenga el número más alto es el ganador absoluto. Porque tú. Se si ha abierto el no autoclicker. apoya polla, una <risa> polla, una polla. La polla. Ah, te revienta el autoclicker. En verdad, tienes que dar morcilla para esto, sirve de puta madre. Porque por supuesto, a veces. like ¡Oh! ¿Sí? Oh! Y la mesa? ¿sí? ¿Cu 4 ¡Cuatro trece! ¡Cuatro treinta y 4.38. Joder, una polla. La próxima te meto, de la pantalla. No, porque Es que se va muy rápido. Podría salir ahí el ganador y dar una vista. <ríe> <El ganador. ríe> eh, eh, eh. si vas a bate ves que empezó antes el light y un darte. Si vas a bate es que te estás cagando. De hecho, vengo fue el primero en recibir de esta vez. Claro, tío. Gracias, Carlos. Todavía nunca ayudó a su padre. Dame la de respuesta. Ahí entonces no está fuerte. ¡Ay, qué sé, qué sé! ¡Ay, qué sé! ¡Ay, qué sé! ¡Ay, qué sé! ¡Ay, qué sé! ¡Ay, qué sé! ¡Ay, qué sé! Yeah, I don't think Ya que que hay ¡Vamos! pequeñas para ¡Vamos! ¿eh? ¿Qué ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! he visto la barra de castel. Amorilla. Hola, realmente para mí no, que pues es el chido.